Hola, buenas tardes. Uy, si sí se oye. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo a hablaros de un proyecto. Pero antes, quiero enseñaros una cosa. ¿Veis todo lo que es esto? Es una carpeta llena de papeles. Esta carpeta es, normalmente, todo lo que tiene que aprenderse una empresa o un... un perdón, un trabajador para entrar en una empresa. A ver, esto suena así. Todo eso es lo que tiene que aprenderse una persona para empezar a trabajar. Y yo lo que propongo es un método un poco más divertido para poder aprenderse esto. Como estamos en la sala REM, yo primero quiero fijarme en los artistas. En concreto, en Fangoria. Fangoria dijo, no quiero más papeles en mi vida, solo quiero vídeos divertidos. Y es lo que yo propongo, hay un problema todos esos papeles que están en el suelo. Y yo lo que quiero hacer es cambiarlos. Cambiarlos al vídeo, cambiarlos al podcast, cambiarlos a otras metodologías. Acercarnos a los trabajadores y saber que si una persona se tiene que aprender todo eso, no va a funcionar de primeras. Pero si le acercas las cosas que tiene que aprender de una manera que esa persona pueda aprenderlas bien, sí que se, sí que se podrá hacer. El cómo lo voy a hacer es eh, con la empresa. Nosotros vamos a hacer cursos personalizados. Las empresas tienen procesos de formación que cada empresa lo tiene diferenciados. Así que vamos a hablar con la empresa. Primero hablaremos con la empresa, veremos su problema. Después le hablaremos también con la empresa para ver cómo lo solucionamos, cómo lo adaptamos, un vídeo, un podcast, cualquier metodología que se nos ocurra y haremos una pequeña prueba para que la empresa eh, vea lo que puede tener. Cuando tengamos la prueba, cuando la empresa esté de acuerdo, cuando a los trabajadores le guste, entonces haremos todo lo que nos ha pedido la empresa. Bien sea un curso, bien sea una serie de jornadas, bien sea unos podcasts para escuchar en el coche, da igual. Entonces, ¿cuáles son las empresas que nos necesitan? Empresas grandes, que tengan diversas sedes, empresas que tengan procesos de formación, que son muy específicos y que los tienen que llevar a distintos lugares, pero sobre todo personas que están hartas hartas de la formación que se nos está dando, de tener que aprenderse papeles y papeles y vídeos aburridos y que quieran hacerlo todo de una forma un poco más diferente. Entonces, eh, Good Lessons es una idea, estamos desarrollándonos ya, estamos buscando nuestros primeros clientes y ya estamos hablando con unos primeros contactos para empezar a desarrollar cursos. Si queréis que contactemos con vosotros o queréis contactar con nosotros, aquí está mi número de teléfono y la página web en la que nos podéis encontrar. Muchas gracias a todos. Este es mi proyecto. Yo soy Carlos Javier Rosique y este es Good Lessons.